Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles Para todo el año 2023 Bueno, antes de comenzar, voy a mover un poquito la cámara para que vean Acá arriba están las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue Las del Arcángel Miguel, también de Doreen Virtue Las de la Guía Diaria de Doreen Virtue Y mis cartas antes de hacer el oráculo, este, pues pregunté cómo puedo hacer el oráculo. Y lo quería hacer originalmente en esta constelación y poner como carta mensual mis cartas y la de la sanación con ángeles, la que nada más tiene una palabra como mensaje adicional. Pero me estuvo llegando todo el tiempo, no, como carta principal la Virgen María y como adicional mi carta. Entonces así la vamos a hacer y estas dos, esta de Miguel es la virtud que nos pide Miguel trabajar para este año 2023 en especial este, en qué enfocarnos y esta de acá es la energía mundial o externa que per se percibe, es contra, contra o con lo que vamos a trabajar dependiendo qué es lo que se vaya a salir y obviamente va a haber una carta principal de la Virgen María que es el, la energía o lo que nos pide en, sí, entonarnos para el año 2023 la Virgen María antes de hacer eh, la lectura quería comentar de la numerología hoy casualmente en Instagram entré y un periódico puso el numerólogo fulano de tal dice que el año 2023 es un 7 este, yo lo conozco diferente uh, entonces lo vamos a hacer como yo lo conozco <risa> Y um, según mi numerología este año 2023 es un 5, no es un 7 y el 5 representa uh, la liberación Uh, todo lo que tiene que ver con estética, con belleza también, con brillo, con uh, magia, con sorpresa agradable, ¿no? como un poquito cuento de hadas, digamos. Uh, y la liberación en el sentido de arreglar asuntos, de tomar decisiones, de emprender tal vez algo nuevo, tal vez un cambio de lugar, de cambiarte de casa, cambiarte de país, uh, de inversiones nuevas, de cosas nuevas. Igual puede representar todo lo nuevo, una re nueva relación de pareja, es, es un poquito como un... no al 100% un nuevo comienzo porque se basa en lo ya trabajado, pero uh, sí tiene que ver con cerrar ciclos, con terminar lo que estabas haciendo y empezar con algo nuevo que puede ser que sea totalmente diferente a lo que ya estabas haciendo. Puede ser que no, puede ser que se une. Pero en ese sentido la liberación, ¿no? el soltar también, el liberarte de X situación. Entonces bueno, esto lo quería comentar. Porque este yo no creo que tenga nada que ver un 7 de hecho en la numerología del 2023. Yo siento que este año va a ser, uh, como lo decía en los oráculos anteriores, esa es la vibración que yo tengo. Ahorita vamos a ver qué es lo que sale con las cartas. Pero yo creo que va a ser un año este, productivo, un año abundante. Este. Aunque pues no pinta la situación así, ¿no? Hablando de la inflación y de la recesión mundial, bla, bla. Pero aún así yo siento que sí va a haber una abundancia. Y digo, no me refiero solo a lo económico. Este abundancia es mucho de, ¿no? Va a haber mucho amor, mucho apoyo, mucha amistad, mucho bienestar. Y acuérdate que pues somos esponjas energéticas. ...de acuerdo a la estación de radio... ...que nos enfoquemos... ...pues es lo que vamos a vivir y escuchar... ...entonces trata de enfocarte... ...en lo positivo, en lo bonito... ...este... ...y... Pues, ...manteniendo... Uh, ...un poquito también el, uh, ...la frase del año pasado... ...que se fue dando... ...que no salió de entrada... ...que fue la que... Eh, ...he repetido... ...que dice... ...no dejes que nada... ...ninguna situación ni nadie, ninguna persona, ni tú misma, ni tú mismo, que tu brillo, ¿ok? Entonces, brilla tu máxima extensión. Uh, también quiero agradecer todos los comentarios que han hecho siempre a fines de mes, uh, con los oráculos, a cada uno de ustedes que participa, uh, la gente que lo comparte en Facebook, hay personas donde veo que lo compartieron y le doy like, pero no puedo escribir un comentario, de oye pues te agradezco que hayas compartido esto en redes sociales entonces este a todos ustedes que comparten esos mensajes angelicales les agradezco a los que me han acompañado me han apoyado este durante pues ya ahorita no sé cuántos años pero yo creo que son como ocho uh, pues también muchas gracias de corazón y como saben somos 13.700 suscriptores. Chistosamente se paró en 13.900. De ahí 200 se salieron. Y yo de lo que estoy viendo los videos, los están viendo entre 200 y 300 personas realmente este como tal. Uh, los demás tienen la suscripción pero no están viendo los videos. Entonces activamente somos más o menos 300 personas en este canal. Entonces, bueno, muchas gracias por ser parte de Adamas Bienestar Holístico. Y a cada uno y cada una de ustedes les mando un beso, un abrazo de luz, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el año 2023. Um, normalmente saco esta carta primero, pero... Me dijeron que no, que la sacara hasta el final. Y eso se me hace un poco difícil, porque esta normalmente la primera carta es la que da la tornadita para toda la, toda la tirada. Pero, este pues yo sigo las instrucciones. Si me dijeron que no, pues no. Entonces me voy a seguir con las otras. La del Arcángel Miguel. Esa es la energía interna que nos pide trabajar Miguel, con la que nos la virtud la situación que nos pide trabajar Miguel para este año cada uno de nosotros y esto es nuestro, nuestro ser interno nuestra tonalidad para, para este año internamente de cada uno de nosotros no es la carta principal como lo decía de la Virgen María que la voy a poner hasta el final si así me lo piden no sé por qué me lo dificultan <risa> pero bueno de eso se trata, también irte superando bueno, esta es la carta ahorita la voy a levantar quiero sacar nada más también la de la guía diaria porque es la contraparte de esta carta esto es lo que la energía que se va a percibir mundialmente colectivamente digamos y esto, pues vamos a ver qué es lo que sale y de acuerdo a eso pues es lo que hay que trabajar si es algo pues no muy positivo pues hay que tratar de levantar esa energía y si es algo positivo pues unirnos a esa energía positiva vamos a verlo muy bien entonces la energía interna que nos va a regir sobre todo en este año 2023 es miren qué bonito tu hogar está protegido por los ángeles y recuerden hogar, yo siempre lo he visto como el corazón, ¿no? como el alma, nuestra parte más íntima. Y uh, dice lo siguiente, oración, Arcángel Miguel, gracias por cuidar mi casa y sus habitantes. Te pido pongas a tus ángeles guardianes en cada puerta y ventana, asegurando su seguridad. Gracias por guiar mis finanzas para poder costear fácilmente mi renta, hipoteca o impuestos ¿Okay? así se ve la carta y bueno esto me encanta porque nos está diciendo el arcángel Miguel que trabajemos todo este año 2023 con la certeza de que la corte celestial todos los maestros ascendidos, los ángeles arcángeles, la Virgen María Cristo, Buda el universo como lo quieras denominar toda la energía positiva nos está apoyando ¿no? y que nosotros también a la vez seamos ese soporte para los demás ¿okay? entonces nos están diciendo que estamos protegidos que no hay problema que tranquilo, todo está bien estamos seguros pero darle también esa sensación de seguridad a los seres que nos rodean contagiarlos con esta energía de seguridad uh, esto creo que es importante sobre todo por esta inestabilidad que ha habido constantemente de eh, pues, la situación mundial, siempre estamos a punto de una tercera guerra mundial por la guerra en Ucrania por Taiwán, por Corea, por X o Y entonces este Digo, son varias las amenazas que tenemos, ¿no? Luego de que va... Bueno, ya hay hambruna en muchas partes del mundo. Como decía, hay 600 millones, ¿escuchaste bien? 600 millones de personas buscando un nuevo hogar. Que son refugiados, sean de guerra, sea de hambruna, sea de cualquier situación. Entonces, bueno. La energía que se va a percibir socialmente es esta. Y dice... Shower of Abundance. ¿Qué tal? Lluvia de abundancia. Entonces no estuve tan errado, miren. Y dice, To heal your financial situation, first give us your worries concerning money. Para sanar tu situación eh, financiera o económica, primero, uh, danos a entender cuáles son tus problemas o cuál es la problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estás, chin, no puedo pagar la hipoteca, debo en la tarjeta de crédito, eh, todas las, todas las situaciones, ¿no? Y dice, we will guide, guide you in order to show you how to create and accept abundance. Nosotros te vamos a guiar en orden para demostrarte y enseñarte cómo crear y aceptar abundancia hay gente que le cuesta trabajo el aceptar lo que fuera y mucho más la abundancia entonces esto es importante hay unos ejercicios de luis Hay que recomiendo mucho este y uh, es realmente el sabernos uh, válidos o valiosos para aceptar y también la abundancia y en este caso pues doreen lo maneja de una manera económica pero recuerden, abundancia es mucho de mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar. As we work together, your financial situation will heal as fast as you'll allow it. Uh, mientras trabajamos juntos, tu situación económica va a sanar tan rápido como tú lo permitas. Okay? Entonces, bueno, aquí como Ponceus pilatos... <laughs> se lava las manos y dice que de acuerdo a lo que tú permitas la velocidad en que tú permitas que es tu situación económica sane, pues va a sanar. Entonces, bueno, me gusta porque este si está la abundancia como tal va a ser uh, la vibración genérica para el año 2023, pues por fin es algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, Estamos protegidos y va a haber abundancia. Y es un buen pronóstico. ¿no? Voy a mover estas cartas para arriba. Voy a bajar estas. Y recuerden que arriba de esta todavía está al final la de la Virgen María. Que es la que va a regir todo el año 2023. Y no sé bien cómo voy a hacer esto para hacerme más para atrás un poquito. Que quepan. Van a caber creo nada más. Seis meses, y de acuerdo a eso, pues ya miren aquí. Todavía te tengo una de las anteriores. Sí, entonces, bueno, vamos a mezclarnos un poquito y vamos a empezar con enero, y así nos vamos a seguir. Ok, entonces la carta principal, el mensaje principal va a ser por cada mes de parte de la Virgen María y de mis cartas va a ser el mensaje adicional como de apoyo, puede ser que de buenas a primeras no entendamos el mensaje entonces el de apoyo es el de mis cartas, ok, vamos a pedir que aparezca enero por favor enero del año 2023 cuál es el mensaje de la Virgen María Febrero, por favor, para el año 2023, para todos nosotros. Marzo, por favor, para el año 2023, para todos nosotros. Marzo 2023. Abril 2023. mil veintitrés. Abril 2023. Mayo 2023. No, nada así como que brincando luego, lado luego lado las cartas andan como un poquito. Este. Ahora sí que como haciéndose el robar. <risas> Estamos es en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Falta una más, junio. Que no, no, no nos va a caber aquí encima todo el año. Ahí está, junio. Y yo creo que también le voy a meter pausa después de junio. Porque yo no sé por qué, pero nada más graba bloques de 22 minutos la cámara, eso ya ya lo descubrí no sé por qué está como limitada eso no se puede cambiar entonces bueno, nuevamente enero 2023, carta adicional para el año 2023, el mes de enero carta adicional para el mes de enero Carta adicional para el mes de febrero del año 2023. Carta adicional. Año 2023. Marzo. Marzo. Abril 2023. Abril 2023. Mayo. Mayo. ...y junio 2023. O sea, es como que estaban más... ...dispuestas. <risas> junio... ...2023. Muy bien. Pues empecemos. El mes de enero. Voy a tratar de irme también un poquito... ...rápido, no me voy a detener mucho... ...al menos de que sientan... ...la necesidad de extenderme un poquito más. El mensaje de la Virgen María... ...para el mes de enero 2023... ...es... Action, Tomar acción. Ya luego, luego. Sin pensarlo. Today I take action, in real, uh, action related to the priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en relación a las prioridades que anteriormente hice a un lado. Entonces, bueno, obviamente primero tenemos que tener prioridades, saber qué es, no, es importante. Y bueno, recuerda, es como... En año viejo que hacemos nuestra lista para año nuevo. De qué es lo que nos proponemos, ¿no? Y ahora sí que nos piden desde enero entrar de lleno a lo que nos propusimos, ¿no? Ah, entonces no es de... ¡Ah! Deja que pase todavía la cuesta de enero y la voy a pensar. Sino nos piden acción. De una vez actuar. ¿Ok? Y la carta adicional para enero dice... Amistad. Miren qué padre, yo siento que nos vamos a apoyar de las amistades en la acción. Y dice Arcángel Raguel: la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Pues miren qué bonito. Vamos a tomar acción. Esto es, no sé, contactar qué sé yo, en mi caso tal vez una galería y una galería que le tengo muchas ganas. Entonces, bueno, no sé, contactar esa galería, tal vez eh, hacer exposiciones en lugares nuevos donde no haya expuesto, qué sé yo, es tomar el teléfono, tomar el correo electrónico y tener la acción, no tener la iniciativa y ver qué, se, qué, qué pasa de ahí. Pero igual yo creo que es importante comentarlo con amistades de... Oye, pues este, estoy tratando, no sé, de contactar a esta galería. Y puede ser que alguien de tus amistades diga... Oh, pues yo conozco a este cuate, al galerista. Pues ya entras muy diferente, ¿no? Creo que el apoyo de las amistades va a ser muy importante en este mes. En general lo es, pero en este mes de enero... Este, nos van a ayudar las amistades. Las... Y si no están las amistades ahí van a llegar personas nuevas Este, recuerda que las aves del mismo plumaje vuelan juntas entonces la corte celestial que de por sí nos está protegiendo nos va a enviar a la gente adecuada para poder tomar acción creo que está bastante comprensible y bastante fácil muy bien proseguimos con febrero febrero dice tenderness Ternura, así se ve la carta y dice I'm both gentle and powerful soy ambas cosas gentil, amable y poderoso poderosa ¿Okay? entonces bueno aquí justamente yo creo que por eso me pidieron trabajar con la energía de la Virgen María porque necesitamos justamente esta energía Femenina. Hay tanta masculinidad con la guerra, con la manera de proceder de tantos países que es importante que haya esa sutileza, esa amabilidad, ese cariño, esa sensibilidad, ¿no? Esa ternura, al fin y al cabo. Entonces, bueno, en, este puede ser que también esto sea, se me ocurre ahorita, febrero, mes del amor y de la amistad, de que pues, se dé algo de ternura, ¿no? Este, con las amistades, de que no sé, haya abrazos, haya caricias, haya besos y tal vez pues no solo en plan amistoso sino tal vez en un sentido amoroso en plan pareja muy bien, bueno esto es para febrero y la carta adicional dice protección custodia Miguel que es muy parecida a esta de acá y dice Arcángel Miguel Suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Bueno, de hecho es casi idéntica esta de acá, ¿no? Entonces nos está recordando nuevamente Miguel, así como que acuérdate, esta es la energía que debes de tener, ¿no? Uh, creo que hay como que un recordatorio aquí. Porque puede ser que vivamos una experiencia similar a alguna del pasado. Pero, uh, qué sé yo, voy a empezar por mí, por decir algo. Yo llevo 22 años sin pareja, soltero. Hagan de cuenta que me llegue el amor, ¿no? Entonces, tal vez, por intuición, por protección, ya estás así como que, a ver, espérate realmente es una persona de buenos sentimientos, realmente siente lo que dice que siente, este, no es una persona mentirosa, bla, bla, bla, bla, bla, No. por las experiencias anteriores que tal vez no fueron positivas. Estoy dando nada más un ejemplo, no digo que esto vaya a pasar, pero como es algo repetitivo, algo que ya vivimos, el recordatorio es de que esto es algo nuevo, de que esto es, te estamos protegiendo, te estamos mandando a la gente adecuada. ¿okay? No te preocupes, suelta. Acuérdense del soltar también del 5, ¿no? de Déjate guiar en este sentido. Ahí va. Y por eso el, la ternura, ¿no? Déjate guiar. Suelta. Entonces me gusta, suena bien. Puede ser que esto también sea con un negocio nuevo que sea, ok, voy a emprender nuevamente un negocio nuevo una propuesta nueva, no tiene que ser una propuesta romántica este, y uh, estoy como dudoso, invierto o no invierto de por sí la situación no está para estar invirtiendo, ¿no? que el ego te esté rayando el disco de la negatividad y pues los ángeles te están diciendo, échate el clavado hazlo, ¿no? este, pero de una manera amorosa, de una manera tierna, eso significa que no sea de golpe, ¿no? sino que sea fluido, que sea armonioso, ok no, sin forzar situaciones, ok. Bueno, creo que queda claro para marzo. Vamos a ver. <risa> Miren cómo nos está recordando la corte celestial que nos cuida. O sea, para los que están con nada, aquí nuevamente. Marzo nos dice la corte celestial, te estoy cuidando, tranquila, tranquilo, todo está bien, ¿ok? Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. Que es idéntica a la, este, a la que es de la protección. Bueno, la, la corte celestial nos procura, nos cuida y dice, yo permito sentirme a salvo y seguro a sabiendas y, y de disfrutar de mi vida a sabiendas de que la corte celestial me procura tanto a mí como a mis seres amados. ¿Okay? Y vean, está lleno de rosas, los ángeles, la virgen, el niño Jesús... Todo está en armonía, todo está bien, todo está padre, bonito, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ya estamos como que tan golpeados de los últimos años, de que va a ser como, es que es demasiado bueno para ser cierto, como que no lo vamos a querer creer real, ¿no? Sea lo que sea, y puede ser que sean varias cosas, no solo una, recuerda la abundancia, ¿no? Puede ser que sea en el sentido personal, una nueva pareja, puede ser un nuevo negocio también. Y puede ser un nuevo viaje, y puede ser un nuevo no sé qué. Y que digas, ya es abrumador esa abundancia y suena demasiado bueno para ser cierto. ¿no? Entonces, nuevamente nos están diciendo, aquí estamos, todo esto es para ti, tranquilo, acéptalo, abre tu corazón y deja que las cosas fluyan. ¿Ok? Entonces, bueno, la carta adicional es sabiduría y dice: Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti, confía en la sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Pues en ese sentido creo que es justamente lo que acabo de decir, ¿no? Confía y en tu sabiduría interna, tu intuición que te está diciendo: esto sí te lo mereces, esto sí es para ti, esto sí es real, esto sí está bien. No es así como que yo creo que este año por fin va a ser un buen año donde van a romperse muchas cosas negativas y van a empezar a brillar por fin después de mucho tiempo las cosas que sembraste positivas y no solo me refiero de año pasado, antepasado, sino me refiero a la última década para acá, de que por fin ya se está dando todo esto ¿no? que ya merecía salir a la luz. Ok, vamos, para abril. Hasta yo ya me quedé de dudoso de lo bonito que están saliendo las cartas. Truth, verdad. De la Gladiola, es el Arcángel Gabriel, le de la comunicación. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Yo en mi caso creo que ahí se van a dar tal vez este, pláticas familiares acerca del pasado y lo que nos está recordando aquí este la corte celestial es ser amorosos este no al tener la verdad o nuestra verdad este debemos de aún así ser considerados y tratar de no ser hirientes no sé que a veces este Cuesta trabajo porque el ego te llama a decir ja ja ya ves tuve razón ¡Ja! pero no va por ahí no se trata de que si tuviste la razón o no simplemente se trata de que salga la verdad como tal y de que le des la oportunidad a la contraparte o las contrapartes a ver la verdad tardaron tal vez mucho tiempo en verla y guiarlos de una manera amorosa y decirles pues mira ¿no? de una manera amorosa este, tal vez no tenías la capacidad o no tenías la disposición de ver las cosas como realmente son pero pues esta es la realidad etcétera y no de ¡ah! ahí te la embarro y yo tenía la razón no es lo contrario nos piden hacerla de manera amorosa entonces como carta adicional dice celebración Miren, yo en el sentido de mi familia creo que esto va a ser positivo Va a ser como bueno ya, ya lo hablamos, ya llegamos a un acuerdo común, vamos a celebrar Es el arcángel Janiel que dice mi vida es un presente, un regalo, lo celebro ahora Vivo en el presente con gratitud, festejo en la gracia divina ahora Viva, ¿ok? Entonces, esto es así como que se logró: todo está bien, todo tranquilo, ya no hay malentendidos, ya entendimos, ¿no? Creo que por ahí va, por lo menos, el asunto. Entonces, bueno, está muy positivo todo este año, la verdad. <ríe> Me pongo ya dudoso, ¿no? Suena demasiado bueno para ser cierto entonces nos seguimos con mayo pues va mejorando milagro bueno yo creo que realmente si seguimos en esta positividad y va a ser como en no, va aumentando esto realmente se van a dar no solo uno sino varios milagros yo deseo de corazón también que esto, que sería en mayo, fuera el fin de la guerra en Ucrania, por ejemplo. Eso sería algo fabuloso. Y dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios para saber la perfecta solución para esta situación. ¿Okay? Y es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, de hecho, la que está representada acá. Y uno de los aprendizajes que he tenido es que no tengo que tener las respuestas siempre. Uh, de hecho, a veces es bueno no tenerlas porque con eso nos dejamos sorprender por parte del universo. ¿no? Aunque sí digo, las respuestas están en ti. Y pues las respuestas casi son a través del amor incondicional, el, el trabajar, el actuar, el ser... Hay veces que las respuestas no las tenemos y yo creo que es parte de la magia, ¿no? Este, como saben soy un poquito clariaudiente este últimamente no se ha dado mucho esto, no, no se han comunicado tanto, <risa> aunque sí lo hacen, pero no, no con la frecuencia anterior y este mucha gente me decía, ay bueno, pero si tienes esa habilidad, ¿por qué no escoges los números del Melate o del loto, o, bueno, de la lotería, de lo que fuera y pues ya no, te, ya resolviste tu vida es, ahí por ahí no funciona <risa> los mensajes te llegan y es lo que ellos te dicen esta es la prioridad, esto es importante y no cuáles son los números de la lotería que van a ganar entonces este, por eso no funciona y hay veces que quieres también saber algo y hay como una barrera de parte del universo en que te dicen no, es como con los niños, <coughs> perdón, <coughs> que con los niños dices no te adelantes, vas a echar a perder la sorpresa, viene algo muy padre, pero no te lo quiero adelantar porque si no deja de ser sorpresa, entonces por eso hay veces que también no hay esta uh, comunicación tan adivinativa no como uno quisiera. Bueno, entonces vamos a dejarnos sorprender de los milagros, no solo uno, sino varios en mayo. Y la carta adicional es fe. Eso es lo que se necesita para que se cumplan los milagros. Y es el arcángel Miguel que dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. El pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén entonces bueno, esto es sobre todo para la gente que le cuesta ser positiva el mantener la fe en alto y, la, y como dice la carta, la fe tiene que ser inquebrantable hago nuevamente hincapié en la analogía de lo que es para mí la fe que he dado el ejemplo de que tenemos unas semillas de girasol y las vamos a plantar en la tierra, las vamos a regar y tenemos la certeza que de estas 100 semillas, digamos 80, van a germinar en una planta, de esas 80 tal vez 50 van a crecer y de esas 50, 30 van a florear, por decir algo. Uh, pero sabemos que ese es el proceso de la vida, ¿no? La falta de fe es meter la semilla, regarla y al, no sé, cuarto o quinto día Checar si la semilla está haciendo lo que debe de hacer, si está germinando, si está sacando el palito para la raíz y el palito para el tallo. Eh, o la guía, digamos, que el palito suena como raro. Este Y esa es la falta de fe, ¿no? El checar si está bien, si está haciendo lo que está supuesta hacer esa semilla. Y la otra falta de fe es... Ah, sí, no, yo sé que va a germinar, pero... Yo estoy esperando sandías. O sea, tiene que haber también una cierta coherencia, ¿no? No puedes esperar que salgan sandías si plantaste girasoles. Esto es de acuerdo a la ley del Dharma y Karma, ¿no? Que bueno, si das algo positivo, pues en teoría debe de regresar algo positivo para ti. Y en este sentido, uh, que decía con tal vez... Ya ahorita es el momento de cosechar lo que has cosechado por los la última década o más. Uh, siento que realmente es por ahí, y de hecho nos va a como que sorprender de que, wow, qué sé yo, salieron girasoles y también sandías, y no me di cuenta que había semillas de sandías dentro de las de girasol. ¿no? O sea, a ese grado va a haber este, cosas positivas y milagros este año. Entonces, bueno, los muevo un poquito. Y por último, el mes de junio, el sexto mes, miren qué tal. Amor. Por fin, amor. Y dice, love is the answer to all my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Ok. Y la adicional dice ciclos. <coughs> Siento algo de res, en la garganta. Ahorita voy a hacer una pausa, voy a tomar algo. Y seguimos y voy a probablemente quitar las cartas. Entonces, si quieres sacarle una foto a la pantalla lo puedes hacer. Y dice Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos día y noche, vida y muerte ayúdame a cerrar los ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos ok, como estamos a mediados de año no. creo que aquí nos está pidiendo Jeremiel, de hecho es que es el contador el hacer un balance, el decir a ver, ya llevamos medio año de la aventura, te gusta lo que estás viviendo, Sí vamos bien por acá, verdad quieres que le demos todavía un ajuste para otro lado ok igual el cerrar ciclos no sé qué ciclo no haya estado cerrado pero el saber que la vida se comprende de ciclos y es pues cerrar el ciclo puede ser que se termine una amistad que fallezca un ser amado este no sé pero aceptarlo con amor no la respuesta es el amor a sabiendas de que es parte del ciclo de la vida y dar gracias de que este ser nos acompañó de que estuvo a nuestro lado este, no sé, yo creo que por ahí va un poquito el asunto y es también tal vez un poquito meterle un poquito la pausa el tener esa comunicación divina sexto mes, el seis es comunicación divina, así como que a ver checando con la base, ¿qué opinan ustedes este no sé, es como afinar tal vez una una pieza musical, ¿no?, que ya está padrísima, pero, ¿y qué tal si le metemos acá todavía estos coros, o si le metemos acá la contravoz, o si le hacemos acá esto? Es como ajustar a, sí, hacerlo más, afinarlo, ¿no?, afinar esta obra de arte que estamos creando para este año. Entonces, yo creo que vamos, a, digo, súper bien para este año. Bueno, hago una pequeña pausa y ahorita continúa el video de por sí. Bueno, continuamos entonces con las cartas de la Virgen María. Y queremos saber el mes de julio, el séptimo mes. Julio, julio 2023. Julio, julio 2023. Agosto 2023 El octavo mes, agosto, agosto 2023. Agosto 2023. Agosto 2023. Septiembre 2023, por favor, septiembre 2023. Septiembre 2023. Octubre 2023 Noviembre 2023 Noviembre 2023 Noviembre 2023 de las mías julio julio 2023 por favor Muy bien, seguimos julio 2023 dicen trust confianza, confía nuevamente estamos protegidos bien y dice I know that God in his infinite wisdom and love is answering my prayers now yo sé que Dios en su infinita sabiduría y amor está contestando mis plegarias en este momento ¿Ok? entonces bueno confiemos en la corte celestial nuevamente, o sea como empezamos acá y dice disolver obstáculos el arcángel Rafael es la primera carta que está así como que bueno, no tan bonita ¿no? que de todos modos nos está diciendo que nos va a ayudar la verdad estoy sorprendido lo positivo que ha salido todo el año y dice Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Yo creo que esto es como una pausita, o un, no digamos tropiezo, pero algo, una pausa de parte del universo en julio. Como vamos tan en ascendencia, es un desa desacelere, digamos, en julio.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 Hubo ahí un pequeño, este, una pequeña pausa como para hacer la emoción y pácatelas en agosto. Disfrutamos al máximo y somos muy alegres. Y al demostrar esta alegría ante Dios, pues nos le estamos dando gracias por las bendiciones recibidas. Y de mi carta dice oraciones contestadas. Ahí está, ahí está tu premio, ahí está tu recompensa. Ahí está lo que estabas pidiendo. Arcángel Gabriel. Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Y eso es el más importante. El, se resuelve porque acá teníamos los obstáculos y disolver obstáculos. Entonces acá es tener la confianza en que Rafael va a sanar la situación, va a armonizar la situación, va a disolver los obstáculos y que todo se va a resolver para el bien de todos los involucrados. Todo está bien, todo va a estar bonito, todo está padre, tú tranquila, tranquilo, tú festeja, tú sé alegre, canta, diviértete, muestra tu alegría. ¿Okay? Septiembre. <risa> Parece que esta segunda parte es como una para abajo, una para arriba. Y no para abajo en cuanto a energía negativa, pero de paciencia. A ver, aguarda, bájale un poquito al tu entusiasmo, ¿no? Entonces nos piden paciencia en septiembre. Es que así luego nos pasa, ¿no? Como los niños nos, nos engolocinamos y, ay, quiero más y quiero más bonito y más, más, más, más, más. Entonces aquí es como que, a ver, bajemos un poquito al entusiasmo. Y dice, I trust in divine timing, yo confío en el tiempo divino. ¿Okay? Entonces, bueno, todo pintó bien en, en agosto y eh, pues ya en septiembre, qué sé yo, <ríe> en agosto nos proponen matrimonio, en septiembre nos queríamos casar, por decir algo, entonces espérate tantito. Todo se tiene que organizar, se tiene que planear, se tiene que hacer. No significa que no se vaya a dar, sino se va a dar en el tiempo divino. Es como un ejemplo de lo del matrimonio. No Puede ser que se firme un contrato, que se venda o que se compre la casa, qué sé yo, cualquier situación. El trabajo nuevo, no sé. Bueno, y dice niños. Ya sé por dónde va el asunto. Dice Arcángel Raguel. Sé como los niños. Juega, diviértete, disfruta. No cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, en la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Miren cómo se da a entender aquí el 5 nuevamente, ¿no? Que decía de soltar, de disfrutar, de ser. Entonces, bueno, nos piden paciencia, pero es, continúa con tu alegría, con tu canción interna, ¿no? Tal vez no se está dando al ritmo, a la velocidad que tú desearías, pero se está dando, entonces tú, Ch, ch, tranquilito, tranquilita. ¿No? Octubre. Bueno, ya nada más son tres cartas. No puede salir algo muy bueno, espero, muy negativo. Honesty. Honestidad. Miren qué bonita está acá la Virgen. Me encanta cómo sale. Ok, dice: I am in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis. Emociones o sentimientos, emociones más bien, estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación. Ok, entonces es en octubre ser realmente honestos. Uh, puede ser, no sé, ahí no sé si está hablando ahorita el ego de que nos hicieron esta propuesta, se iba a firmar, todavía no se firma. Y aquí eh, con la honestidad es, ¿realmente es esto lo que quiero o no? ¿No? Eh, ya es como muy definitivo el asunto. este, Y puede ser que sea que sí, no no sé, no tengo ni idea. Pero nos están pidiendo ser honestos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo. Esto es como un chequeo como hubo acá en el mes de junio no, con Jeremiel. Es, ¿Realmente esto es lo que quieres? ¿Realmente estás segura? ¿Seguro? seguro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Y la carta adicional dice Eres luz Entonces dice Arcángel Uriel Provienes de la luz De la fuente Por lo mismo Brilla con tu propia luz Expándete No hay límite Ni espacio Ni tiempo Brilla e ilumina ¿Ok? Entonces bueno Yo creo que queda bastante claro, ser honestos con nosotros mismos y brillar por nosotros mismos no sé puede ser que esta negociación que se haya dado pues hubiera sido tal vez un este, un acuerdo entre amigos y tú tal vez quieras brillar por ti mismo, es como no ya no quiero ser parte de Timbiriche ya quiero ser solista y quiero ser Talía por decir algo noviembre la carta dice self-respect, el autorrespeto. Y dice lo siguiente. Si se ve la carta. Dice, honor and love myself through my healthy actions. Me honro y me amo a mí misma a mí mismo a través de mis acciones saludables. Y la carta dice fuerza, fortaleza de parte de Miguel, es la primera carta que sale un poquito más fuerte, en noviembre, y dice Arcángel Miguel, «Gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén». Eso no significa que sea algo negativo, simplemente nos está diciendo Miguel de que tenemos esa fortaleza para sobrellevar esta situación. No sé bien a qué se refiere con la de autorrespeto, pero puede ser que hayas tomado una decisión de tomar otro camino, tal vez no esté a través de la honestidad. El que pintaba tal vez tan bonito y donde, donde, donde tal vez todo estaba resuelto. No sé, no tengo idea. Y digas, no, me voy por este lado. Entonces, por autorrespeto que tú tomaste esa decisión de una manera consciente, está apoyando Miguel diciéndote tú tienes la fortaleza y si lo puedes lograr tú tranquilo nos está echando porras prácticamente ¿no? muy bien y para finalizar vamos a ver diciembre dice present moment vivir el momento presente así se ve la carta y dice I'm fully present in the here and now estoy totalmente presente en el aquí y en el ahora Sí, es disfrutar cada instante, cada momento y dice alegría. ¿Okay? Dice Arcángel Janiel, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quien soy, me disfruto y quiero. ¿Okay? No sé, estaba pensando un poquito todavía en esto. Puede ser que tomemos una decisión de cambiar de país, por decir algo. Y ya cambiamos de país, ¿no? Es aquí ser honesto, ser paciente, se van a dar las cosas. Ya te dieron el visado, ya te dieron el visto bueno, ya se vendió la casa, qué sé yo. Y llegas ahí y a la mera hora es. extraño Extraño los tacos de México, ¿no? Por decir algo. Y te entra un poquito en la temblorina, ¿no? O ya firmaste el matrimonio, no sé <risa> y te entra un poquito la inseguridad, yo creo que por, por ahí va un poquito el asunto, pero es realmente, por eso nos piden ser honestos con nosotros mismos, porque nos está pidiendo el universo en esta honestidad del mes de octubre y realmente lo que quieres lo que tú quieras mi vida, yo te lo cumplo pero dime realmente qué es lo que quieres ¿no? y de acuerdo a eso tomar esa decisión y aquí ya es lo que te entrego y entonces, en el momento puede ser que nos abrume el cambio, qué sé yo, por decir algo. Nos fuimos a vivir a Suiza, Suecia, un lugar frío, ¿no? Y llegamos justo en invierno y nos duelen los reumas y las articulaciones y cómo extrae el calor de Latinoamérica, ¿no? <ríe> por decir algo. Pero al fin y al cabo es no, vivir el presente, disfrutar de tu vida y eso te lleva a la alegría porque es realmente lo que tú querías. Yo siento que este año es de muchos cambios, de mucha liberación, de mucho goce, de mucha cosecha, de mucha abundancia, de mucho amor, de mucho bienestar, de pues, ahora sí que todo lo positivo que se puede dar. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Espérate, todavía falta la de la Virgen María. Es que se me está acabando la batería. Entonces la Virgen María nos quiere dejar saber para este año lo siguiente. Compasión. Seamos compasivos en todo el año 2023. Y dice, I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de los demás con uh, amabilidad y los perdono. ¿okay? Puede ser que la gente no entienda tus decisiones, que no entienda la situación, que no entienda por qué los cambios, que no entienda y tú perdónalos. Puede ser que tú estés con el entusiasmo de, es que te quiero compartir mi entusiasmo por todas las decisiones padres que voy a hacer o no crean en ti como estaba diciendo puede ser de que no te entiendan que no capten este lo que estás haciendo a las personas que quieres y hay que tener que hay compasión en y entender que no puedes compartir ese entusiasmo que tienes ante la vida y ante los cambios que has decidido para este año este, pero hay suficientes personas que sí pueden alegrar, alegrarse contigo y por ti por todos estos triunfos que estás cosechando en este año 2023 ok igual la compasión hacia las personas que te envidian o que no quieren verte brillar este o que lo intentaron y no lo lograron este ser compasivo ok esto es de suma importancia. Es el mensaje general de la Virgen María para todo el año 2023. La compasión ante todo. ¿Okay? Bueno, ahora sí. Te deseo un año muy feliz 2023. Te agradezco que compartas este eh, oráculo anual. Uh, hazlo llegar a la mayor cantidad de gente posible que conozcas. Porque creo que es importante saber cuál es la guía mes por mes para este año. Y pues te deseo que lo disfrutes. Porque realmente pinta para ser un año extraordinariamente bueno. Bueno, te mando muchas bendiciones. Donde quiera que te encuentres. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.